¡Yepa! ¿Qué pasa, chavales? Espero que estéis todos súper bien porque llega un nuevo vídeo, familia. Nuevo vídeo de una nueva teoría. Una teoría increíble sobre el regreso del monstruo de... Pico Polar. Ya saben que fue uno de los mejores eventos que jamás hemos vivido dentro del juego de Fortnite. Y fue una de las grandes batallas que va a ser recordada para todo el mundo hasta que el juego muera. Pues bien, hay una gran teoría en la comunidad americana que nos ha dejado con la boca así. La cual nos dice que el monstruo podría estar regresando o va a regresar esta temporada. Pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién me pica justo cuando estoy grabando? ¿Quién será? Ah, chicos, era G2A que... <ríe> Yo de actor no sirvo, eh <ríe> Chicos, G2A es el sponsor oficial del canal Ya sabéis, chicos, tenéis debajo en la descripción el primer link Donde os enviará a G2A si alguien no sabe lo que es, es la mejor página web donde tienen absolutamente todos los videojuegos del mercado con descuentos diarios. Así que chicos, yo de vosotros iría a ver qué descuentos tienen hoy, porque seguramente estáis buscando algo y ellos lo tienen más rebajado que en otras páginas. Así que chicos, chequead el link que tenéis debajo en la descripción para entrar en G2A y compraros los mejores juegos del mercado. Ya pasamos con el evento de esta temporada y chicos, espero que os guste muchísimo. Todos deben estar pensando... ¿Cómo será posible que regrese el monstruo de Pico Polar? Ahora, os convenceré a todos. Porque la teoría es totalmente increíble. Hay uno de los jefes de Fortnite que al parecer tiene algo que ver con el monstruo de Pico Polar. Uno de ellos tiene la conversación secreta del monstruo. Y amigos, se dieron cuenta de que desde el principio... Ya nos llevan advirtiendo, las cintas secretas que descubrimos al principio de esta temporada tienen un easter egg que hemos descubierto. Escuchemos la cinta de Riz. Quiero que escuchen conmigo atentamente. ¡Oh, vaya! <risa> ¡Wow! Dame un segundo porque tengo la adrenalina por las nubes. <risa> Bueno, es una caza recompensas, una caza recompensas eh, espacial, y acabamos de luchar contra... ¡No tengo ni idea! Tenía como nueve edificios de altura y estaba que trinaba, pero tenía láseres, y entonces hizo ¡Pum! ¡Movimientos en gravedad cero! Y se me va a salir el corazón por la boca porque pensaba que había llegado mi fin, pero ¡Ni se inmutó! ¡Va a ser imparable en la isla! ¡Tengo que sentarme! ¡Me estoy sentando! ¡Oh! wow. ¡Ah! ¡Uh! El único monstruo que me viene a la cabeza, el único monstruo que puede medir más de nueve pisos, es... el gran monstruo de Pico Polar. Y el robot de la planta de presión, John Jones, ya nos estuvo advirtiendo de las cosas que estarían sucediendo en la isla a lo largo de la temporada. Y parece que realmente no se equivocaba, familia. Y es que incluso Jonesy llegó a conocer al monstruo de Pico Polar. Es decir, Jonesy sí sabe realmente quién es el monstruo. Ya que si nos dirigimos directamente a ver a Jonesy del búnker en el mapa, el jefe fantasma... Veremos cómo la conversación secreta se desbloquea y nos dice... Pensaba que eras más grande. ¡Uh! ¿Se pararon a pensar? ¿Cómo es posible? Pues, desde el búnker que dibujó Jones y en la pared todo lo que estaría sucediendo en Fortnite, él sabe realmente absolutamente todo. Es el que más tiempo ha estado en el bucle y el que más tiempo ha pasado en la isla con diferencia conoce a la orden conoce a los componentes de la orden conoce al monstruo y conoce a todos los personajes de la isla así que Jonesy realmente es el secreto que más misterios tiene en su interior en la pared pudimos ver cómo él predijo el gran combate del monstruo contra el robot. Pero amigos, no es el único monstruo que fue revelado en esta pared. Sino que Jonesy dibujó otro monstruo incluso parece que peor que el monstruo de Pico Polar. Los hay que dicen que podría ser Galactus. Pero no, no pienso que sea Galactus, sino que parece realmente un monstruo totalmente distinto. Un monstruo con cristales, parece de color rosa y es alucinante. Según esta teoría, podría ser que realmente el gran monstruo ha sido modificado por el cubo. Igual que existen modificaciones de skins que son malignas. Como la bombardera, por ejemplo, que tiene la bombardera oscura, se convirtió al tocar al cubo Kevin en una bombardera similar a la original. Él las ha convertido en skins oscuras y maléficas. Pero como bien decíamos, parece que el monstruo tiene poderes o algo que ver con los cristales rosados. Son los propios cristales que podemos ver salen de punto cero entonces este nuevo monstruo podría ser el monstruo en su variante maligna y oscura creada por el cubo Kevin y Jonesy predijo que esto pasaría en una temporada donde los cristales fuesen realmente importantes creo que por descontado esta temporada tiene demasiados cristales rosados de energía, ¿verdad? Los cristales rosas los hemos visto a lo largo de toda la temporada. Pero fijémonos realmente en la propia imagen real del juego. Podemos ver que no hemos visto en el juego todavía algo que sale en la imagen. Si nos fijamos en los cristales de este lugar podemos ver que hay muchísimos, pero Alrededor, por debajo, están completamente llenos de cristalitos pequeñitos que realmente no están en el juego después. Creo que nunca los he visto en el juego, los cristales tan pequeños. Y eso es porque, quién sabe. Pronto veremos muchas novedades nuevas en el juego que llegarán para el gran evento final. Probablemente estemos preparados para la gran batalla y el monstruo aparezca pronto. Deben recordar esta escena, la escena donde Jonesy quiere entrar al mundo de Fortnite y entra por el puente, ¿verdad? Este puente conecta el mundo real con la isla de Fortnite. Pero... casualmente, justo en este lugar también existen los pequeños cristalitos que vimos antes en este mismo video. ¿Se habían dado cuenta de esto? ¿Y por qué aparecen estos pequeños cristales alrededor siempre? Parece que Jonsi, para abrir el portal que conecta ambos mundos, él necesita la energía del cubo para viajar. La proyecta con las diferentes placas que vemos alrededor del gran agujero. Así que estos pequeños cristales son creados por la propia energía del cubo. Así que relacionando todo esto, en esta temporada 5 de Fortnite, parece que el punto cero utiliza la misma energía que el cubo. Bien, bien que aparecen los cristalitos justo debajo de punto cero en el tráiler y justamente en el otro mundo donde Kevin... Donde usan la energía de Kevin Así que en gran resumen es Junsi que fue el que predijo el gran combate entre el monstruo y el robot También dibujó un gran monstruo con cristales rosas Y lleva advirtiéndonos durante toda esta temporada De que el monstruo ya está aquí ¡Qué gran teoría, amigos! Dios, el vídeo este me ha encantado. ¿Os ha gustado el vídeo? Recuerda dejar tu poderoso like en este vídeo que ayuda muchísimo. Pulgar arriba. Y chicos, si no estáis suscritos todavía, suscribiros. ¡Qué falta de respeto es esa. Con la campanita, por favor. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks!